Pancho Lopresti, Francisco Lopresti, que es el eh, precandidato que tiene un sector de Cambia Mendoza en Las Heras. Francisco, bienvenido. Gracias por venir. Buenas noches y bueno, muchas gracias por la invitación. Saludos a toda la mesa. La verdad un placer gracias. estar acá con ustedes. Hasta hace poco funcionario del convulsionado Las Heras. <risa> la primera pregunta es obligada. Descríbanos lo que pasó con el intendente Orozco, su decisión de prescindir de algunos funcionarios y su decisión de irse de Cambia Mendoza para jugar como vice o candidato a vice de Marquí ¿qué vio usted desde adentro que no hayamos visto el resto? en primer lugar yo me enteré creo que como gran parte de los mendocinos a través de un tweet Digo, siendo mm. parte del equipo me enteré a través de un tweet eh, creo que fue una decisión personal eh, individual eh, que demostraba cuáles eran sus ambiciones y su, su situación personal eh, no estuvo integrado un equipo, no hubo diálogo, no hubo consenso para tomar esas decisiones eh, nosotros pertenecemos a un equipo que es Cambio Mendoza y difícilmente veo que yo me pueda hacer sentir representado con una decisión que fue intempestiva y de manera, eh, de la manera que se comunicó. Ustedes es difícil de entender. Lo, lo veían venir a esta situación, o sea, se imaginaban que podía pasar algo así, porque ahí se divide entre, entre los que algunos radicales que dicen ya lo sabíamos claro. y otros que dicen la verdad es que nos sorprendió. Yo creo que Daniel Orozco ha manifestado acá públicamente que su candidato a gobernador era Alfredo Cornejo. Y hasta el día de hoy, lo único que he escuchado de su candidato a gobernador es Alfredo Cornejo, es lo único que he escuchado públicamente. Claro, Después, pero esas son las cosas que no se dicen dicho. públicamente. Pero, pero eh, pero no internamente también se generan un montón de reuniones, todo el mundo sabe que en la política una cosa es lo que se dice por ahí para ser políticamente correcto y otra cosa es lo que sucede en el armado, digo. ¿Ustedes no, no vieron nada de eso? No, no, no, no participamos del proceso. Eh, okay. Igualmente creo que uno es amo de su palabra y esclavo, esclavo de su palabra y amo de sus silencios. Uh -huh. Y claramente Daniel fue muy claro. Entonces difícilmente nosotros podríamos interpretar de que tenía una, una ambición distinta eh, cuando venía reiteradamente eh, considerando y lo había afirmado mm. que la mejor persona preparada para gobernar Mendoza era Alfredo Cornejo. Ahora por ahí no entiendo, eh, perdón la interrupción, pero eh, hay, hay como cierto sesgo digo de por un lado se plantea de generar puentes eh, de diálogo recién lo escuchaba el intendente eh, Estebanato y por otro lado hay un, fuertemente una crítica a Alfredo Cornejo eh, en, en su forma de liderar y la verdad que es un, un liderazgo muy respetado que ha construido un equipo eh, en donde fuertemente se ve eh, una, un gran equipo de gestión que ha dado buenos resultados a bueno, la provincia uno, de Mendoza uno puede pedir diálogo y disentir exactamente, yo, yo puedo pedir diálogo con alguien y disentir con la forma en que trabaja claro. dice, veo una incongruencia ahí, usted dice, yo no la veo no, no, yo digo que por un lado planteamos generar puentes, uh -huh. pero por otro lado decimos con este no hablamos. <risa> porque no se puede. Entonces no es muy difícil. En algún momento Orozco, porque su nombre está desde hace rato dentro de los posibles precandidatos, de hecho lo termina siendo, pero en algún momento habló con Orozco sobre la posibilidad de presentarse? Eh, Daniel Orozco me, me ha promovido como candidato, precandidato en un momento. También se lo propuso Alfredo Cornejo. Uh -huh. eh, o sea, Cornejo fue y le dijo, el, el candidato tiene que ser Lopresti. No, no, no, eh, Daniel. Daniel le propuso en estas charlas que uh -huh. acá eh, plantea Rosana. Eh, y la verdad que fue una decisión de su pareja que no, no terminé siendo Daniel candidato. Daniel le propone a Cornejo que usted sea el candidato y Janina Ortiz le dice no. Lo baja. No. Ortiz le plantea que no, que no lo sea. Ah, ah, y ah. eso... Eh, ¿Eso cuándo fue? ¿En qué instancia? Porque la verdad es que hubo tantas candidaturas claro. en, en las eras que nos estaríamos perdiendo en la época bueno, temporal. Eh, a, mediados de, a mediados de febrero. Ajá. Uh -huh. ¿Y por qué dio razones? Eh, simplemente creo que eh, tenía uh -huh. ella la ambición personal. De hecho, uh -huh. el 31 de enero a mí me pidieron que eh, acompañara a ella como, como candidata única del, del frente. Digo esto. Eh, ¿Se lo pidió sido, Daniel Orozco? Daniel Orozco me pidió. Yo planteé que mis ambiciones eran legítimas a partir de, de mi proceso de construcción eh, como, y de formación dentro del ámbito público y esto terminó después de cantando en mi, en mi, en mi precandidatura, digamos, un acuerdo de consenso, uh -huh. eh, de diálogo. digo creo que es la forma que tenemos uh -huh. Cambio Mendoza de construir a través del diálogo, del consenso y después y rápidamente y después la posibilidad de competir siempre es, es sano competir uh -huh. o sea no era que, Ahora, que yo fuera candidato único usted, eh, usted va bueno. en contra ahí de lo, que, de lo que ha manifestado Daniel Orozco en las últimas horas en Radio Nibuil cuando dijo que eh, en ningún momento él había planteado que su pareja fuera la candidata a mí personalmente me planteó. te digo el día y el lugar pero me parece que es entrar en, en detalle creo que hay vuelta a la página díganos el día y el lugar 31 de enero, día de aniversario del Departamento mm -hmm. de la Cera, claro. en la Secretaría de Gobierno del Departamento. O sea, en la oficina es... de Janir Ortiz. la no, Al lado, es, prácticamente. Claro. Es, es, es importante el esto, de porque... De en esa misma charla, Daniel Orozco en Radio Univill dijo, no van a encontrar en ningún lado que aparezca esta aseveración. Y usted lo está aseverando, por eso... Pero yo voy a dar tarea claro para contrario. la casa, ¿puede ser? Sí, Perdón, sí, sí. Eh, eh, nos, encanta, nos encanta sí, sí, chequear. Hay en, en, a, en algún lugar que Daniel Orozco no dijo precisamente que ella era la candidata, pero dijo, es la persona que yo estoy considerando para que sea candidata del uh -huh. departamento. Puede haber dificultades, pero me parece que eh, hay que enfocarse particularmente en que hoy día el, eh, toda esta decisión que, que parte de, de una cuestión unipersonal, que falta de consenso, de equipo, eh, no le hace bien al departamento de la acera, no le hace bien a los vecinos. Nosotros, yo estoy caminando el departamento y la verdad que el vecino... En, en, en gran parte está disconforme con esta decisión. Yo quería preguntar eso justamente, ¿cómo se construye ahora pensando en la tarea que van a tener ustedes como precandidatos? ¿cómo, sí. se, ¿Cómo se le golpea la puerta a alguien que tal vez los votó ahora diciéndoles bueno, en realidad... El intendente ya no está con nosotros y tiene un propio candidato. Nosotros sí somos Cambia Mendoza, pero tenemos dos candidatos. No solamente vos y yo, sino yo, también... Yo ya te la puerta. Entonces, digo, es complejo. ¿Ustedes claro, tienen no. temor de verdad? Digo, ¿no creen que esto le va a jugar en contra al radicalismo y que pueden llegar a perder la Comuna de las Heras? Nosotros eh, golpeamos las puertas. Eh, la gente entiende que Cambia Mendoza ha sido el, el, el gran protagonista de la transformación del Departamento de las Heras. Sí, pero ahora se diseminó. No, no, pero Cambio Mendoza sigue, sigue existiendo, hay un gobierno provincial y las dos candidatos que vamos dentro del Frente Cambio Mendoza hemos sido uh -huh. parte de la gestión. Uh -huh. Hablar de nombres y apellidos, digamos, es de manera omnipotente, digamos, pareciera que... No, hay un equipo de gestión que sostuvo durante siete años y más, ¿no es cierto?, una gestión que le dio muy, mucha satisfacción al Departamento de la Acera. Desde mi lugar es plantear, conozco la gestión al detalle, eh, he sido secretario de gobierno, jefe de gabinete, eh, secretario de Obras Públicas y eso me permite ver qué cosas hay eh, que, que continuar, qué cosas hay que cambiar y qué hay que corregir o eso, cambiar totalmente. Eso uh -huh. está bueno preguntarlo porque hay otra cosa y uno tiene que salir a ofrecerse al vecino, como estamos diciendo, como bien enseñaba Rossi, a un vecino que hasta puede estar enojado. Es muy probable. En algunos casos sí, en otros no. O harto. Pero lo tiene que salir a plantear alguien que hasta hace 25 minutos era funcionario de la gestión a la cual ahora combate, entre comillas. Entonces yo le quiero preguntar eh, qué cosas le faltan a esa gestión o le faltaron y que ustedes tienen que salir a prometer que las va a cambiar. Pero le voy a poner una, una, una vueltita de tuerca más a la pregunta. ¿Qué cosas le faltaron en su área, en la de en obras públicas que usted llevó adelante? Eh, particularmente creo que se hizo una inversión, eh, eh, en un momento por ejemplo llegamos a tener casi 34 horas en simultánea y creo que lo que hay que hacer es todavía aumentar mayor, eh, hacer un, un mayor énfasis en, el, en la inversión pública. Uh -huh. eh, mayor obra pública, la obra pública a nosotros nos genera trabajo genuino, la mayoría de, de, de, los, uh -huh. de los trabajadores de la obra pública de la, que se lleva a cabo en la acera, la llevan a cabo los lacerinos. Entonces dice, hay Entonces, que hacer obra pública ante una gestión que estaba haciendo 34 horas al mismo tiempo. Entonces había... No, no. Digo, cuando vos me preguntaste de uh -huh. mi Sí, sí, de, de su mi propuesta, gestión. Digamos, O sea, claro. mi, no, de mi gestión, de su gestión, yo estoy muy orgulloso de todo lo que he hecho y poder rendir cuentas. Ahora, ¿qué me qué me qué me propongo hacer? Más. Si se hizo, hacer más. Uh -huh. Porque sé que ahí está la clave y el resultado de transformar la realidad de la vida. Ahora... De la es, ...es esos resultados que tuvo durante su gestión al mando del municipio... ...¿no cree que el vecino se lo va a ligar más a la figura de Daniel Orozco que a la de usted? Y eso Digo, es algo porque que, Orozco yo creo, estaba siempre muy presente en todos esos. Yo creo que nosotros trabajamos en equipo eh, y nosotros nos quedamos en el equipo... ...que se si fue el equipo fue él. Ahora, uh -huh. fuera de eso, creo que la gente eh, viene reclamando de la, de la política y esto es importante y es en esta nueva etapa que viene uh -huh. eh, lo que nos reclama la, la gente es tener coherencia política entonces yo como vecino del departamento eh, reclamo esa coherencia política esa coherencia en la conducta en el actuar y es lo que nos pide la gente entonces cuando uno eh, dice yo hice esto y puede fundamentarlo uh -huh. y por qué lo hicimos y, y, y cuál era el, el norte porque toda obra que uno inicia, después uno tiene que ir poniéndole valor a no es simplemente claro, no es hacer una obra, obra y, y terminar. Y anda sola. No, nosotros hicimos el Parque de la Niñez, por ejemplo. Uh -huh. Bien. El Parque de la Niñez un, un que parque es una que gran que... bandera que levanta Orozco sí, siempre. Es un Parque de la Niñez. Ese y el de la familia. El de, de la familia, familia claro. y el Parque de los Maestros Solidarios en el barrio Estación Espejo. Y el, la Plaza 2 de Abril no es menos que un parque, tiene cuatro hectáreas, que se inauguró, fue una de las últimas obras que inauguré como secretario de Obras y Servicios Públicos. Ahora, eh, el Parque de la Niñez, nosotros ahora habíamos planificado hacer una ampliación del parque generándole un espacio deportivo eh, que pueda ser vinculado con distintos uh -huh. clubes del bar, de distintos clubes barriales, particularmente también con el, el club Huracán Las Heras, uh -huh. para que esto fue, sea un fomento donde se participa del lugar recreativo, pero a la vez se puede eh, utilizar un lugar deportivo de recreación. Entonces uno le va poniendo valor agregado a esas obras, que no empiezan digamos, eh, y terminan, uh -huh. digamos, empiezan y se tienen que ir desarrollando en el tiempo, uh -huh. y sobre y todo el mantenimiento. Orozco dice que el Alfredo Cornejo le soltó la mano, que el gobierno provincial le soltó la mano a las heras, y que en su caso puntual lo cobijó Omar de Marche en su nueva unión. En materia de gestión, ¿cree que hubo un destrato, algún tipo de, de, de, de desplazamiento de las eras? O, porque también del otro lado los justicialistas critican también buena parte de esa obra pública y esa inversión que se da hacia su departamento. ¿Cuál fue la actitud de la provincia de, de, de Cornejo con la Cera? La verdad que y tanto, Suárez. Rodol, y tanto Suárez. Rodolfo Suárez como Alfredo Cornejo han hecho un fuerte, una fuerte inversión y, un, y han tenido protagonismo la, la provincia. Por ejemplo, recién escuchado hablar de, de, de educación, eh, la Fuerza Aérea era una escuela de más de 50 años se reconstruyó a Nueva se hizo el... Estoy hablando de cuestiones de competencia uh -huh. provincial. ¿Pero hubo un momento en que le soltó la mano por alguna cuestión política? No, en términos de gestión, en ningún momento se, en la obra de la... De, uh -huh. Vuelvo al, a remitirme al caso de la Plaza 2 de Abril. bien La Plaza 2 de Abril fue fin, con financiamiento del programa de infraestructura municipal. Uh -huh. Y fue una reunión de muy expedita, de, expeditiva perdón, de, de Rodolfo Suárez donde tuvimos una reunión y rápidamente él resolvió la situación acompañándonos el, con esa el inversión. El PIN, el famoso PIN eh, Podemos hacer tres muy breves tienen que ser muy breves, sí. nosotros y, y, y yo. Y el precandidato, no, <risa> no es que no lo haya sido es solamente para amuchar <risa> eh, La mía cortita, me lo pasa el peronismo, usted dijo si soy intendente de las Heras, atención si soy intendente de las Heras voy a sacar la fotomulta del departamento eh, ¿No dicen cómo? vas ¿Propone sacar algo que avaló mientras estaba en la gestión? Primero, ¿dijo eso? ¿Vas sacarlo? Sí, lo ratifico y no no fue una cosa que, que avalé. En realidad siempre, te lo hago cortito, eh, por ahí eh, respondiendo a la pregunta de Pablo, eh, sí eh, por ahí esas cosas son las que no acompañaron, le les recomendaban a, a Daniel y él estaba empecinado en este tipo de... Cambia, lo que no de quería fotomulta. Uh -huh. Claro, claro pues, sí, de hecho el, el, el, su colega en San Martín la retiró. Entonces cuando hay cuando hay una, una política, es decir, no, esto no, y ese pecinaba con una cuestión, bueno, yo también entendía que era lo mismo. Entonces, bueno, hoy día, hoy día, siendo parte del equipo de Cambio en Mendoza, creo que eso no ha funcionado, creo que hay que trabajar fuertemente en la prevención y en la educación. Uh -huh. Usted fue partidario de que los que no pudieran pagar esa fotomulta pudieran hacer algunos trabajos este, de servicio, Yo lo propuse, lo propuse en un momento como medida intermedia, sí. ¿Qué valoración tiene de Martín Bustos? Porque usted usted trabajó, bueno, en, en, a la par, imagino Sí, creo que ha, que ha sido un gran un buen concejal del departamento ¿Y ahora como candidato? Eh, tendrá que demostrar de cara a la sociedad cuáles son sus aptitudes y, y cuáles son sus propuestas ¿Y sobre el Oso Tello? Es un rival que pertenecemos al mismo equipo y que Un rival cada... difícil puede ser, ¿no? Es un rival que yo lo respeto eh, por su trayectoria y, y que hemos trabajado co a co para sostener una gestión que difícilmente se hubiera podido sostener sin, sin la participación de él y la mía. Eh, cortita, no me gusta esa cosa medio despótica hacer la última, si alguien quiere hacer una más pero se me vino esto, habló mucho de coherencia política, coherencia, coherencia sí. eh, uno ve cambios, pero eh, en Orozco quizá hubo muchos en el último tiempo o quizás se magnificaron desde los medios eh, hoy lo ve a Orozco como uno de los políticos menos coherentes eh, respecto a lo que hizo antes comparado con lo que hace ahora Sí, vuelvo a ratificar que dijo que Alfredo Cornejo era el mejor gobernador y yo no lo he escuchado decir que el mejor eh, la mejor persona preparada para gobernar Mendoza sea su aliado Omar de Marchi. O se sea, es como muy, de y, los menos coherentes de Mendoza. Y, y, sí, y te sumo nada más una cosa. Le es muy difícil al vecino de la acera ¿Sí? acompañar a una, a una ...a su aliado Omar de Marchi uh -huh. que le quitó 17.000 hectáreas al departamento de la acera. Uf. No nos olvidemos de eso. Pablo, ¿tuvo algo que ver con el problema informático? Algunos en redes se lo adjudicaban a usted. Sí, me lo adjudicaron. Creo que es parte de una forma de hacer política que no condice con la vida en democracia. Eh, es difamación. Pasamos de un hackeo, un sabotaje a, a pequeños inconvenientes. Pero eso se, se llevó eh, a la justicia. El claro, intendente es dijo tema. que lo denunció en la justicia. Lo denunció en la justicia. No, no a mí, no, no, no, no a no no mi persona, al hecho. Eh, se me vinculó, como se me, ha, se me ha vinculado con algunas otras circunstancias. Pero la realidad es que el mensaje empezó con un sabotaje y un hackeo y terminó con un comunicado oficial diciendo que era un inconveniente.